¿Así es que se gobierna? Montalbán sin luz desde la madrugada Almohadilla 6 Abre. Vecinos de Montalbán, urbanización ubicada al oeste de la ciudad capital, denunciaron que se encuentran sin luz desde horas de la madrugada, y aún no han recibido respuestas de Corpo Elect. Según reportaron vía Twitter, las zonas afectadas son Montalbán 1 y 2. Y el corte eléctrico se produjo aproximadamente a las 4 de la madrugada de este viernes 6 de abril. Y informaron que varias localidades del oeste están sin el servicio de agua desde el martes pasado, y como cosa rara, tampoco han recibido alguna respuesta de Hidrocapital.